hola buenos días bienvenidos bienvenidas a susurros del papel hoy os traigo un hall de comprita, pero estoy pensando que aquí no lo voy a enseñar porque se me va a mojar vamos a la mesa hola buenas tardes bienvenidos bienvenidas a susurros del papel voy a encender la luz porque me parece que nos estamos quedando un poquito oscuros aunque este es cristal y aquí va a reflejar el, la cámara, pero bueno, a ver, yo creo que, que sí, pues, más o menos, se va a ver medianamente bien, creo, a ver, así, no sé cómo se va es que como esta cámara no la controlo yo aquí, bueno, esto no la controlo en ningún lado, pero aquí menos que en ningún lado, mirad, os vengo a enseñar un jaul de compra que hice en el bazar de Chiclana, que siempre voy yo Os cuento, en Teddy encontré el cordoncillo este que ya venía con el alambre metido Lo encontré Y entonces en el, en el bazar encontré este madejón ¿ves? Que se le puede meter el alambre Y yo tengo alambre Y entonces compré este y este este rosita me encanta, un rosa empolvado y este veis, me parece ideal en Teddy lo había, pero había un trocito ya venía con el alambre metido y no, no, no, creo que me trajera cuenta entonces me traje eso del bazar y en el bazar encontré esta tela esta tela, esta lana que me gustó un montón mira los colores que tiene, es tan bonito tan de primavera es muy bonito hasta para hierba, no sé, a mí me gusta mucho, y lo cogí en el bazar, me parece que es súper bonito. os he visto a todas, o a la gran mayoría que estáis haciendo, he visto a Lola, he visto a Aurora, que estáis haciendo con esta aguja, uno la ensartáis cuenta, que mirándola he pensado que deben de ser unas cuentas que tengan un agujero gordito porque si no por ahí no cogen bueno pues esta y yo la había encontré allí en el bazar y dije venga pues voy a coger y parcela yo también y cogí cinco y traen tres pues ya está cogí esta y encontré estos pedazos de lo diré de, de, de, de imperdible. imperdible. Que en verdad esto es imperdible mmm, si tú lo rellenas por la parte que abre y cierra Después no lo puedes poner, lo puedes poner colgando Y colgando me parece enorme para colgarlo Depende de dónde, pero vamos A mí me gustan los tipos que se llevaban en la falda escocesa Que tú lo rellenas por aquí, ¿vale? Y lo puedes enganchar, como siempre se engancha el imperdible Para eso hay que abrirle la rosquita que lleva aquí Que se puede, que yo lo he hecho, pero vamos Cogido, cogido porque dije, bueno, vamos a probar y si sale con barba, San Antón Y si no, la purísima concepción. Mira, escogí anillita que ya me he equivocado y la he cogido doble, ¿Qué está puesta. Mira, bueno, la doble, pues se usarán. Boquitas de cocodrilo de tamaño mediano, ni muy chico ni muy grande. Puntos de velcro, que son más chiquitos que los que pillé en Teddy, traen menos pero son más chiquitos y esto es mejor. Mira, cogí estos pinchos. No me hacen mucha gracia porque la cabeza es como chincheta y a mí me gustan más los que termina, pues yo que sé, en una bolita o en un, miras, como esto, en un circulito que ya de ahí lo puedes colgar, ¿vale? Pero este te indica que es el terminal, o sea que de ahí no lo puedes colgar. Lo tienes, hacerle tú el el arito en la punta de aquí. El arito y meterlo por ahí por, para colgarlo y este lo puedes colgar tanto por aquí que viene perfecto porque viene de fábrica como por aquí que le hagas todo el redondel hay unas máquinas especiales que te hacen el redondel pero valen uno por la cara y parte de la otra mira pincha de cocodrilos que ya no me quedaban y entonces compré dos en dorada que más compré mira encontré estos cancamitos en plata en dorado no, no había y los compré pues para la resina, para... que son plateados, pues bueno, pues lo pintaré en dorado, a ver si me sale, o acordáis de la arandela del otro chino? pues aquí también la encontré, y ya que estamos vamos a abrirla, porque lo que quiero ver es si esto tiene boquete, que yo creo que no, claro que no, esto es para cogerlo de aquella manera, con un alambrito o algo así, pero boquete no trae, son de plástico, esto costó 79 céntimos. Es que no vea, hay diferencia de un chino a otro. ¿eh? ¿Qué más? Mira, encontré estas caracolas de J.I.E. Mirad qué grandes son. Traen tres. Y yo cogí la que era transparente, rosa y rosita claro. Mira, encontré estas piedras, que ya os no la he visto algunas. Pero estas tienen que son facetadas. Yo las tengo lisas. Y estas son facetadas y son grandísimas. Son muy grandes No ponen los centímetros que tienen, ¿no? 79 centímetros 6 ¿Qué más? Encontré de Ah, mira, aquí están ve Estos plateados, sí Que terminan en, en ganchitos Pero es que estos son más cortitos Estos son los más largos que no habían, habían dorado, ¿eh? Entonces, pues bueno J y -E, corazones Que vienen ya con el Con esto para colgarlo Con el larito ¿Vale? Más J y E Estos que son racimos de uva ¿Mm? Son racimitos de uva Son muy monas Parece que están hechas de... Parece que llevan agua adentro Son muy bonitas ¿No? si Se van a ver bien Y vienen ya, mira y ¿No? son muy monas Esto. Y traen un montón, ¿eh? no voy a repetir con la rosa Mira, más barata céntimos 79 centimos. en el otro bazar es muy caro estas estrellas que están rellenas de purpurina muy bonitas, traen cuatro mira la cabeza de los conejitos pero es chiquitito las mías son más grandes, estas son más chiquititas cogí estas piedrecitas que van huecas por dentro para para poderla ensartar estas colitas de sirena traen dos nada más, 69 céntimos. Mirad, estas que ya vienen con su gancho también. Son facetadas. Y traen, bueno, pues un montón de. Un montón de colores. mira las caracolas. Pero en chiquititas. Que son como las que os he enseñado antes. Que estaban por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Muy parecidas. Pero estas son. Muy chiquitina al lado de estas, son de otra manera. ¿eh? Esto parecen en son muy chulas también. Y estos, ositos, que no son iguales que los que compramos en Malaga, Estos son de otra manera, nada más que traen dos ¿eh? y parece que están haciendo gimnasia. Bien. Otra cebolla a 79 céntimos. Compré estos ganchos traen 4 79 céntimos compré esta que parecen habichuelas los caramelitos esos pues parecen 79 céntimos y traen un bastante, una pila compré estas estrellas que parecen de cristal muy bonita y lleva aquí el boquete que se ve ahí sé sí, que lo estaba mirando 79 céntimos traen 6 son muy bonitas qué más, eh, Mira estas cuadradas que llevan como dorado alrededor, son es muy bonitas, qué más, ah, no, eh, porque dejó que ya había la pila, ¿eh? Mira estos corazones que parecen de caramelo, de cristal, muy bonita, mucho brillo, Mira estas estrellitas que son minúsculas, yo las tengo, pero más grandes, están chiquititas no había visto y la encontré y las cogí, cogí un paquetito los colores son muy bonitos, ahí mirá cogí esto que es la luna con las estrellas que me costó un euro 19 había más pero las demás ya las tenía estos lacitos que son muy monos estas ballenitas que traen dos esta que son como la otra pero más grande y más aplastada diría yo cogí otro de estos que son más chicos que los que os he enseñado antes está detallado. este confeti de corazón otro de ballenita esta cola de sirena que es enorme Hay 70 céntimos mira encontré estas piñitas a mí me parece que llevan agua adentro, muy chula. Esta fruta, mira, qué graciosa. Trae un montón. Esta florecita. Esta. Que no sé si. Sí, cogido. Estas dos. De esta, que yo ando buscando. Y bueno, la encontré y me traje esta, que ya viene con el, mira, con el gancho aquí con el gancho puesto cogí estos corazones que llevan do son dos corazones llevan el agujero aquí y ahí ¿Mm? otra de habichuelita como la que os he enseñado antes bueno de corazones cogí otra más esto que son otros osito de pasta. Chachán. Cogí, no iba a coger, pero vi estas bolitas que van a rellenar de flores de Fimo y me gustaron y las cogí. Cogí nada más que un paquete, ¿eh? Argo ya. Estas sí son simples. Cogí estos zapatitos que son para colgarlos y me parecen muy graciosos. Llevan un lazo. Estos. Y cogido estas estrellitas que vienen con con la argolla y de esta otra de esta bola que vienen con la argolla cogí otra estas que son ovaladas estas que estas no sé ni por qué las cogí porque van haciendo tienen rayitas que hacen como si fuese con la rayitas de una calabaza o una cosa así mira estos peines Que parecen súper graciosos para para el verano Estas que son mariposas Que parecen de cristal Y estas flores Que traen también un montón mm. Mirad Estas cabezas de conejo que traen dos Quieras cogir un rosa, no sé, cogería otra más. Esto, que son corazones, también cogí. Vuelta con la rosa, que me dio por ella. Estas que son amorfas, son pie parecen piedras. Mira, encontré el confeti este gordito, que es holográfico, y cogí un paquetillo. De color party, ¿Veis? ¿Vale? Es un gordito. ¿Qué más? Ah, cogí, mira, elefantito Con la trompa para arriba Otro osito distinto Y estos tacones Tacones lejanos Que traen un montón Y son súper chulos la verdad Son muy bonitos Esta argolla Por, por, por si me faltaba Argolla plateada doble y sencilla esta bandeja de lana que es como la rosa pero en verde celeste blanca es muy bonita, esta. estas son muy bonitas ¿eh? la verdad esta caja para alterar que me costó un euro y esta otra que me costó uno uno cincuenta creo que fue esta esta fue uno cincuenta ¿veis? esta se saca pero bueno cuando se rellene y se llega a la dueña, pues que la dueña haga con ella lo que quiera. Este rollo de guita que quiero, por ejemplo, para hacer que en y cogí un, un rosco de, de... Lo diré, un rosco de polietileno, de ese de, de cocho blanco, para hacer la cuerda del salvavidas, pues me vale. Y a que tengo que restaurar una mecedora. Y entonces pues también lo compré. Mira, encontré por fin estos dos paquetes de goma, Eva. Súper gordo. Lástima que no trajera blanco, pero me da igual, ¿eh? ¿Ves? Tamaño a 4 de MP y no son baratas, ¿eh? 2,19. Ah, mira, esto no lo he enseñado. Ese también de Daniel J10. Y compré, a ver, y compré dos. Que son para hacer cadenas. Pero cadenas grandes, ¿eh? Estas dos y estos corazones tampoco os los he enseñado se me habían quedado ahí están chulos son como de pasta los lacitos que no son muy chiquitines no son tan grandes como estos son corazones como los otros que os he enseñado vale mira aquí está la otra de las cabecitas de conejo cogido y estos que son el confeti este botito pero transparente y holográfico esto me ha encantado, ¿eh? de verdad, que me ha gustado un montón, es que son muy monas, me gustan mucho y espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo, a mí la verdad es que y las cosas que me pierdan, yo antes hacía, pues eh, nada, deciros que si os ha gustado y había estado entretenida, habéis pasado un ratito bueno Manita pues ríe. si me queréis dar un like, muchísimas gracias gracias por pasaros por estar este ratito conmigo y, y bueno no podemos charlar directamente porque no es un directo no sé cuándo se subirá este vídeo porque donde estoy ahora mismo no tengo ni cobertura y y nos vemos en la próxima que espero que sea muy pronto Gracias por acompañarme, cuidaron mucho. Mira yo el costipado, es un costipado que he cogido, porque um, la familia me dijeron, venga, que vamos a tomar una cerveza. Y yo, como siempre tengo tanta calor, pues no me puse chaqueta. Y me senté, uff, y qué frío, y qué frío, y qué frío, y se conoce que me enfríe. Y llevo ya, hoy es el cuarto día, cuarto día, no, el quinto día porque el domingo ya, el sexto, el domingo ya estaba fatal y el lunes que me pusieron la segunda vacuna pues le dije a, a la enfermera antes de vacunarme mira que tengo un trancazo como un castillo y me dijo ¿has tenido fiebre? y le dije no y me dijo pues venga remángate la manga que te pincho claro, <coughs> el resfriado más que esta vez sí que me ha dado fiebre con la vacuna me salió un bulto aquí en el brazo ya no, ni me duele ya ni nada pero he estado pues lunes, el martes y ayer miércoles no es fiebre, fiebre, 37,4, así pero bueno, la verdad es que no tenía nada de nada tenía frío, que yo nunca tengo frío las manos las tenía congeladas y, y ya estoy bien, por eso digo que os cuidéis que muchas veces dices que ya hace calor y tal ¿no? bueno, pues hay que tener más cuidado y ahora no salgo a la calle y no me llevo mi chaqueta, que por cierto ha salido de la caja porque la llevaba ahí. ¿vale? Pues nada, chicas, lo dicho, no me enrollo más. Pero bueno, bombo por charlar un poquito. Besos para todas. Cuidaros mucho y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Chao. El agua está, que parece que estoy en la bañera. Está calentita, calentita, calentita. Está buenísima. Y además, mirad. ¡Guau! Wow. Son coquinas, esto se come, ¿eh? Con ajito, vino blanco, aceite ¿Laurel? y perejil. Y, y está buenísima. Pero yo no me las como. Yo la suelto. O sea, sí me las como, pero no vengo a aquí a coger coquinas. Antes sí. Antes había muchas, pero bueno, ahora también hay. Mira. Esta es más chiquitita. Mano, están aquí. Ahora vamos a a <risa> <risa> Chao, ay, pero se me acaba una. Está aquí, listo. Bueno, nos vemos. Chao, cuidado.